Muy buenas tardes, bueno pues ya tenemos esos datos que tan falta nos hacía Vamos a tener datos no solo hoy, vamos a tener datos también hasta mañana Y aún así, a pesar de los pesares del movimiento que ha habido El volumen tampoco es que haya sido una maravilla Ahora, con todos estos movimientos, todos estos datos y toda esta crisis Está habiendo mogollón de víctimas Y la siguiente víctima puede ser tú Sí, sí de lo claro ¿por qué? porque esta volatilidad favorece pues, que haya más víctimas y cualquiera de nosotros enseguida puede estar ahí, ahí adentro bueno eh, Sui Network se ha hundido se ha hundido según sale al mercado patapán setenta y tantos por ciento ...a la baja. Esto es normal. Es decir, tú entras en un ICO, compras un token... ...y el día que sale se puede meter un castañazo... ...igual que puede subir. Esto no se sabe. Como norma general se mete en el castañazo... ...porque hay muchos inversores que la han comprado... ...con ciertas ventajas que otros no... ...venden a pesar de la caída... recuperan esa inversión y la meten a otra. Anchas pascuas. Pero ¿qué pasa? Que esto te obliga a ti... ...y a un 70%... ...ni tan mal porque hay otras que bajan un 90, 95, 99%... ...he visto llegar a bajar, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que te obliga a ti a mantener ese token por pues, fácilmente otro año. En este caso, por ejemplo, pues posiblemente hay mucha gente que lo vaya a tener que mantener hasta que el mercado pegue el super megatirón. Un año, fácilmente. Entonces. El tema de las ICOs sí, hay que invertir de vez en cuando en cosas raras, raras cosas claro que sí. Sui, se había, Sui Network se había anunciado como ese otro Ethereum killer, ¿no? Solana, ¡ah! como Solana, otro, mira, ¿dónde está Solana y dónde está Ethereum? Ahora anuncian Sui, ¿vale? Pues es un proyecto que eh, lo generó gente la gente que hizo Libra para, para Facebook. Uh, bueno, pues hizo una empresita, se hicieron su, con, esa, con ese mismo protocolo han hecho la red de Sui. La anunciaban en principio con 100.000 transacciones por segundo y ya están en torno de 300.000. Es decir, para transaccionar es muy rápida, acepta, acepta también contratos eh, inteligentes. bueno Quizás más orientada, mmm, vamos a decir que Ethereum se podrá quedar posiblemente por la aceptación que tiene por el campo que ya, ya ha cogido que no coge su de momento y no creo que vaya a coger pero bueno, ya iremos vigilándola y ver cómo evoluciona, ahora mismo está herida de muerte, entonces hay que esperar eh, sobre todo a que se recapitalice y ver un poquito hasta dónde va y hasta dónde puede llegar, porque claro, 10.000 millones de tokens me parece mucho, frente a 120 millones de Ethereum ¿sabes? es que 10.000 millones son muchos millones de tokens para que eso llegue a un precio, a ver, X, puede llegar a un precio X, ¿vale? Más alto, evidentemente, del que está. puede hacer un por 10, sí, hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y mucha templanza para llegar a eso, pero, bueno, son los riesgos que tiene de entrar y eso que es un súper proyecto Hay proyectos más chiquinines, incluso que entras y salen mejor, y otros que salen totalmente desastrosos. Y otros que nunca llegan a salir siquiera. En fin. Vamos a ver ahora qué más víctimas tenemos en el mercado, eh, cómo está el mercado y qué hacer y qué no hacer. Yo personalmente, bueno, ya he publicado un corto, mientras estaba toda esta volatilidad, toda esta locura, por eso ya hago el también un pelín más tarde, pues yo me he dado el paseo por el laguito, con mi perrita, tranquilamente, porque si no, caes en la tentación de ahora está subiendo, ahora está bajando, clic, clic, clic, a mí, a mí me interesa ver. Ha hecho algo clavadito, clavadito, a pesar de ha hecho algo clavado, vamos a ver. ¿Cómo cierra la vela del día? Para mí es lo único que me interesa, para tomar decisiones. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Eso, compra el curso de su abuelo que está de oferta. ¡Barato, barato! Madre mía, bueno, pues Bitcoin que ha hecho algo clavadito, clavadito, a qué me refería. Pues a que a pesar de los pesares, bueno, veis el volumen, ¿no? De las velas de cuatro horas. Es decir, nada especial, nada que no se haya producido sin necesidad de esta noticia. Con lo cual, es una noticia más que capeada. Todo lo que ha bajado y todo este retroceso lo ha estado comprando alguien de una forma bastante ágil. Es decir, rápido, pam, pam, pam, porque se ha estado moviendo, si habéis estado atentos, eh, yo el, el rato que, que he estado mirando las velas de 15 minutos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, enseguida subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, muy rápido, eso quiere decir que enseguida se está, venga, a ver quién lo suelta, a ver quién lo suelta. Entonces, si cuando se está, a ver quién lo suelta, mmm, las cosas son distintas, en fin... Eh, ¿A qué me refería yo? ¿Qué ha hecho? Pues que se nos ha venido, plaf, a la zona de confluencias que llevamos hablando, ¿vale? Tenemos nuestra línea nitro blanca bajando, tenemos la línea de tendencia descendente bajando, tenemos la media de 200 ahí, tenemos la media de 50 justo ahí, ¿vale? ¿Qué hace falta ahora? Que subamos un poquito porque tenemos un cruce realizado en 4 horas, la media de 50 cruzado por encima de la media de 200, pero... Tenemos el precio muy por debajo, necesitamos subirlo para que el precio tire y no la empuje. ¿vale? Y si no está, y si el precio está más abajo, en vez de hará pum y se me trabajo, abajo. ¿vale? Y lo que queremos es que se vaya para arriba, pues necesitamos subir. Entonces, eh, ¿por qué digo esto es como acaba y me interesa la vela de diario? Pues muy sencillo, porque en diario estamos en la media de 50. ¿Veis? Que aquí se eh, cerró por debajo... Fake out, volvemos arriba y hoy de momento la mecha sí la ha atravesado, pero bueno, está más arriba también y estamos sosteniendo ese precio, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que también no sé cómo se encontró con la EMA20, importante aquí, bueno, pues eh, en, en teoría... En teoría, soportarlo ahí. Si no puede soportarlo, ¿dónde nos vamos a venir? Pues posiblemente a la media de 100 a 25.700, con mechas a la zona de 25.000, 24.000 y pico. ¿vale? Eh, entonces, bueno, habrá que estar pendientes. Claro, eso siempre y cuando perdamos esta zona, vale la de 26.800 aproximadamente. Así que bueno, de momento relax, yo no lo veo mal tampoco, eh, no es una vela que abra hacia la anterior, por eso me interesa mucho el cierre, estaros muy atentos al cierre de esta, de esta vela, porque a medida que desde el punto en que estamos esto siga subiendo, mañana podemos tener ya una ruptura de la line de los 28.750, lo que comprendería una ruptura de todas estas líneas, de, también de la línea de tendencia, etcétera, etcétera, para ir a por la siguiente. Vamos a ver cómo se comporta. Que no es así, que nos vamos por debajo de la media de 50 o mañana cerramos bastante pegados a ella, pues posiblemente mañana tendremos una caída para cerrar por debajo de los 28.000, 50-28.000. Así que estaros muy atentos a eso y, y a todo lo contrario, porque también puede pasar todo lo contrario. Bueno, una cosa importante. Tachan, ¡Paz! Failed List Bank, la lista de bancos fallidos. Aquí la tenemos y ya tenemos, ya nos han metido aquí al Ferrepolo y Bank. Con ¿Quién lo ha comprado? Pues JP Morgan, evidentemente. ¿Quién la ha comprado? Pues quien le estaba. Su consejero. Yo te aconsejo esto para, para que te vayas a la ruina y yo te compro. Esto es, un, esto es un descaro. Esto es de un descaro que no es normal. Que no es normal. Pero, es lo que hay. Esto es lo que tenemos. Señores. File list. A tomar poco. Pues eso, como dice Mineta, a tomar por culo y esto no hay que lo arregle. Por su parte, el SP500, bueno, pues después de las noticias de que suben los 0.25, pues ha tenido su, su movimiento de Benito, venía yendo hacia abajo. Esto, es, esto suele ser normal, ¿vale? Antes del FOM, reunión el FOM, eh, suele ser normal. Ahora, vamos a ver qué pasa mañana, me interesa mucho eh, ver cómo se lo toma de realmente ya el mercado, no, no, los, no la gente que está especulando, si ha hecho este mínimo con un máximo ascendente, y esto es un mínimo para hacer otro máximo ascendente, o vamos a perder esta zona y nos vamos a venir a la medida de 50. ¿Vale? Para ir a, ya a toquetear otra vez esta línea de tendencia ascendente que vamos llevando. Uh, esto también nos va a decir mucho el, el, la dirección del mercado. Tiene que pasar varios días para que lo veamos realmente, pero bueno, la, el día después es súper importante. ¿vale? Por su parte, eh, BLX, BLX, ¡ay! Ayer... Con esta vela, con esta jarami que hizo en diario, vale, pues ¿qué pasó? Que subió el, el precio pero bajó el volumen y esto no es bueno. Esto ya sabemos que no es bueno, suele indicar que al día siguiente no es una norma, pero debemos de tener una vela roja más grande o más pequeña, como pasó esta vez. ¿Vale? lo ideal es que en esta configuración ¿vale? podemos tener un, un pequeño retroceso, sin si no perdemos los mínimos, si no perdemos eh, los 28.023, por eso decía yo la importancia de, de ese rebote y el cierre de la vela, por encima de la media de 50, ¿vale? Bueno, pues podemos van, luego hacer una pequeña subidinha, una pequeña subidinha que en este caso fue aproximadamente de un 6,5%, ¿vale? esta subida o sea, está bastante bien. Si la hiciéramos, iríamos a por esta zona de máximos, eh, 30.400 aproximadamente, para intentar romperla. Eso sería un muy buen camino, que es el camino que esperamos, el camino que queremos y el camino que deseamos. Por su parte, Ethereum, ¿qué ha hecho hoy? Pues bueno, pues una velita un poquito mejor que la de Bitcoin. Quedan cuatro horas y media y está mejor que Bitcoin. Eso también es bueno, porque Bitcoin suele salir disparado antes. Eh, ¿Qué más? ¿El Total Market? ¿Qué ha hecho el Total Market? Pues... Mmm, la vela parecida a la, de, a la de Ethereum, pero en rojo. ¿Vale? Tenemos un martillo. De momento, lo importante es cómo termine. Quedan cuatro horas y media, pero bueno, está en rojo. Y la dominancia de Bitcoin también está en rojo. Pero está más rojo, está más roja la dominancia de Bitcoin que... Entonces, podemos tener algunas importando portándose bien, aunque bueno, no es lo normal. ¿vale? Lo normal es que estén sufriendo bastante y tengan bastante volatilidad. Importante sería que esto fuera un doble techo para, bueno, pues venirnos al menos, como poco, 46% de volatilidad, si no nos vamos más abajo. Eh, por su parte, el dólar index hoy, que está haciendo? Rojo, rojillo, se nos ha venido a nuestra línea que tenemos aquí en 101, un poquito más arriba, de momento está, bien, eh, es un poco lo que, lo que buscamos ¿no? con el dólar, que está ahí un poquito controlado, esto hace que tengamos más dólares con nuestros euros y que nos salga más barato lo que traigamos de Estados Unidos, pero ¿y lo demás? Ay, amigos, pero bueno, nos ofrecen favores. Esto nos viene bien para el petróleo, el petróleo está bajando y encima el dólar baja. Pues volvemos a precios anteriores que no están aplicando. Ojo, no se están aplicando. Tenemos un barril por debajo de 100 en 75 y tenemos el dólar ya en niveles, cuidado, y no se están aplicando. A mí esas cosas sí me mosquean bastante. En fin... Eh, por la parte de las altcoins, vamos a ir a ver, vamos a la ganadora, venga, que es que... Eh, tenemos unas cuantas ganadoras. Bueno, IDEX que sigue. IDEX <ríe> sigue con lo suyo. Y pasa de los demás, es decir. Ya le pueden decir mis afacículos coleccionables que él va a su rollo. A ver si me lo quiere cargar. Eh, no sé qué está pasando aquí ahora. Algo, algo se me ha metido. Tengo un bug. Un bug, un bug, un bug, un bicho. Bueno, en principio leyendo porcentajes, porque como no me los carga, yo no sé por qué. Eh, ORN, CRV, lo tenemos en negativo, LINA, 480, positivo, muy bien, STX, 4Q, lo tenemos en negativo, digo yo, estamos en positivo, por encima del 5%, STX también sigue sí, a lo suyo, muy, muy bien, 440, RG, NACA, un 394, muy cerca del 4%, Polis, One Earth, eh, también 243, Phantom, un 2,5%, vale, AVE, Matic, bueno, por encima del 2%, AVE, vale, bien, bien, bien, bien, bien, y tenemos nada, un porcentaje nada, pequeñito. El resto ya empieza a ser rojo, rojo, rojo, rojo. ¿Y cuáles son las perdedoras? A ver si me las quiere cargar. esto también es un poquito aquí. Si me, mueve, me las ha cargado. Eh, bueno, RAD por un lado, un 17%. Los library gates, ya está, tienen que bajar para que mañana se suban un 20 y tantos por ciento. Ya, ya veremos. Ver, eso, todo eso. Esto es, es así, los presets. En 0,56 están cayendo, cayendo como, como la espuma, los presets. <risa> Ya, ya subirán, no tenemos prisa. Eh, Through, Hike también aquí perdiendo un 543. Cirrus, Matrix. Eh, está, Matrix Network está ahí un poquito chunga. Estuvo muy bien y no sé, ha pegado un bajón tremendo. No sé si hay alguna noticia sobre ella. Solana matando de ser Ah, no, que no la ha matado. Ahí anda también intentando sobrevivir. y INJ. Eh. Pa, pa, pa, pa, VRA, crypto.com, un 3%. Y bueno, ya el resto de pérdidas son bastante, bastante bajas. Tampoco es nada de otro mundo, pero claro, para un día como hoy, pues es bastante normal. En fin, no me voy a enrollar más, no quiero robar más, más tiempo. Eh, muy atentos a ese cierre de Bitcoin. Vamos a ver cómo Narices eh, lo hace. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.